4, 3, 2, graba Y yo estoy no ocultando otra vez las ganas de besarte, de sentir hacer... está nadie más podrás olvidar dejarlo todo atrás friends. Yeah. ¡Acagué!